Estoy pensando en tanta mierda Estoy pensando tantas cosas yeah. Estoy pensando que me pierdan una de todas estas noches Que estoy llenando mi fosa yeah. Sé que no lo tienes claro yo yeah. por dentro te de destroza yeah. Estoy alejo de mi mano De lo que quiero Solo no me quedan los gramos Vete yeah. pa' mi peso que te amo, Al te en mesa con siete Como si tú fuera un ramo Vete pa' mi peso, que si ahora yo te agarro so que la le que está tan sola. también mi mente y mi alma. Pero estamos guardando la calma. Mi cuerpo me pesa cuando prendo la alarma. eso tomo alcohol, y pharma. Y me estoy tratando mierda que no entiendo. Y eso a ti te gusta. Porque me vemos malo. Déjame la uña marcar. Pero si va a marcarme, que no sea en vano. Yeah. Antes de la cuesta, concentrarse. A nosotros es fácil de concentrarse. Caro, yeah. Hasta de la cuenta, concentrarse. Y pa' nosotros es fácil de concentrarlo. Yeah, la dio que no puedo sentarse. Yeah. Y alto y estoy pagando caro. Me voy a de ti. De tu cara, de tu culo. En donde me cuello, me estoy también de tu mulo. De esa culpa que tú tienes curvo. De tu anillo, Saturno. Estoy pensando en esta mierda. Estoy pensando en tantas cosas. Yeah. Estoy pensando que me pierda que estoy llenando mi fosa, yeah, sé que no lo tienes claro, yeah, que importante es Te tu, tu, tu yo de mi mano, el amor que yo quiero, me quedan los gramos, yeah, antes de la cuesta concentrarse, para nosotros es fácil de concentrarlo, yeah, la idiota que no puedo sentarse, yo estoy pa' no caro, yeah, antes de la cuesta concentrarse, para nosotros es fácil de concentrarse, que no lo tienes, claro, claro. Después me empiezo que te...